El docente Samuel Escobar nos cuenta la historia de la composición del himno del Centro Educativo de Cuidado Infantil de la UAS, CESI-UAS. El himno propiamente se fue gestando. Alrededor, no fue así de, de definitivo, verdad, en, en, en una fecha específica, no fue así una creación de una sola emisión, en una sola exhibición, salió todo en, en una sentada. Se fue ahí como ideando desde principios del 2000 y hasta que ya como al 2003, 2004, fuimos con la, armando ya la idea más fina de tener tanto coro como... Banda de percusiones Siempre le llamamos banda de percusiones A la bandita con los tambores Para, aclaro, dejar de lado el mote de banda de guerra En un contexto educativo infantil Supusimos que era mejor llamarle de percusiones Que es un elemento meramente musical Y no belicoso, verdad Banda de guerra, pues no nos sentaba bien pensando en un canto que nos diera identidad, que nos articulara y que fuera pues, asimilable para los pequeños. Y lo fue. Pasó que fuimos dándole ya forma al himno del Cesiguaz casi en paralelo, se creó el corito del Cecihuas, este coro que se emplea mucho para las despedidas, para la entrega de papeles y tanto la agrupación coral como la agrupación de banda de percusiones, pues tenían ya su canto identitario y funcionó, funcionó fue cantable, fue asimilable para los niños. El coro pues... De, eh, muy emotivo, muy de despedida, muy del corazón. Asimismo, el himno, el himno, pues tenía así como que su lugar, digamos, preponderante, porque pues articulaba todos nuestros sesigüaz. Y esa fue la finalidad. Y sobre todo, pues que fuera, que se pudiera cantar, que fuera cantable, que fuera eh, que no no implicara muchos problemas, de que nos lo pudiéramos aprender. Creemos que así fue. Hoy día, pues tenemos la suerte el actual docente de música del es el maestro Memo, muy conocido por ustedes, y sigue, sigue el Cecihuas mismo con sus actuales autoridades, el maestro Sergio, la maestra Eva, siguen dándole, siguen dándole vida a este himno y a este coro, y eso nos representa un gusto enorme. Entonces, fue un quehacer institucional, sí, lo hizo su servidor, lo hizo de corazón, pero quiero que quede plasmado que fue un quehacer, una actividad que emanó de la institución y para la institución. Eso lo hicimos con mucho gusto y sigue vivo y nos generó un enorme placer. Aquí estamos, su servidor seguirá siempre eh, contento de que se le esté dando vida a este par de coritos Me despido de ustedes con un abrazo y aquí estamos. Hasta siempre.